¡Feliz año nuevo! Bienvenido a nuestro canal Channel Share Spanish. Hoy te mostramos cómo solucionar iPhone se queda en la manzana. En este video tenemos 7 métodos para reparar iPhone. Vamos a ver. Método 1. Entrar y salir de modo recuperación. Si iPhone no tenga problema grave, esta forma va a solucionar su problema de iPhone. Según los pasos que indica en la nota entrar en modo de recuperación manualmente. Luego salir de modo de recuperación manualmente a través de mantén presionado el botón encendido. Por supuesto, tenemos una forma más conveniente. Entrar y salir modo de recuperación solo necesita un clic, abrir Reibot, conecta iPhone a la computadora. Son todos los pasos. Método 2. Forzar reinicio iPhone. No conecta a iPhone a la computadora. Pulsa y suelta rápidamente el botón para bajar el volumen. Luego, mantén pulsado el botón lateral hasta que se reinicie. También este método adaptar problema no es tan duro. Método 3. Reparar iPhone. En primer lugar, conecta a iPhone a la computadora y haz clic para entrar en modo de recuperación y empezar a reparar sistema iOS y selecciona opción reparación estándar. Este modo no va a borrar los datos de iPhone y si usted tiene los problemas de sistema iOS o iPados, el 80% de las restauraciones de disciplina son exitosas. Todos los procesos dura 10 minutos. Método 4. Poner modo de recuperación y reparar iPhone con iTunes. En primer lugar, entrar a iPhone en modo de recuperación manualmente. Los pasos se parecen con método 1. Abrir iTunes y acepta todas las condiciones, iPhone se restaura y dura 15 minutos. Este método es útil pero se va a borrar todos los datos.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 Ahora puedes soltar el botón derecho, manteniendo pulsado el botón de volumen abajo durante otros 5 segundos. Si el iPhone sigue con la pantalla en negro, lo habrás conseguido. Eva y acepta términos, iPhone se restaura. Este método es gratis, pero también va a borrar todos los datos. Método 6. Reparar iPhone sin iTunes. Entrar iPhone en modo de recuperación, abre RayBot, empezar el software, selecciona modo avanzado, este paso puede resolver todos los problemas y errores, y va a eliminar todos los datos de su dispositivo. Al final, necesita activar iPhone nuevamente. Método 7. Buscar solución en soporte de Apple. Abre página web de Apple y haz clic en soporte. Se pueden encontrar muchas soluciones a los problemas. Eso es todo por el video de hoy, espero que les pueda ser de ayuda, hasta el ¡Hey! próximo.